De manera sorpresiva, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela habilitó a la opositora Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones regionales de noviembre. La pregunta es, ¿van a seguir funcionando con la misma directiva o esas directivas las coloca como tal Nicolás? El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, indicó que con la inclusión de los espacios que conforman la MUD, participarán un total de 42 partidos nacionales y 64 regionales. Este martes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela habilitó a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que reunió supuestamente a buena parte de los antichavistas y ganó las elecciones parlamentarias de 2015. Para participar en los comicios locales regionales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre. Según el anuncio, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, que mencionó entre ellas a la MUD, y dijo lo siguiente. Hoy en sesión de nuestro directorio y por unanimidad hemos aprobado un total de 20 nuevas denominaciones de organizaciones con fines políticos. Por lo tanto, 20 nuevas organizaciones estarán vigentes para participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Recordemos que en 2018 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó al Consejo Nacional Electoral excluir a la MUD del proceso de validación de boletas electorales por ir en contra abiertamente de la prohibición de la doble militancia. Por su parte, Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral no detalló si el, el Tribunal Supremo de Justicia estuvo relacionado en la decisión y solo se limitó a explicar que el directorio decidió dar su venia a la inclusión en la tarjeta electoral de los partidos Fuerza Vecinal, Convergencia, Activistas Democráticos Electorales y Alternativos, Mesa de Unidad Democrática, Movimientos Centrados y Movimiento Progresista de Venezuela. También a las organizaciones Suma País y a Unión y Cambio. Ocho organizaciones nacionales antes mencionadas que en el día de hoy hemos aprobado sus denominaciones para participar y darle vigencia para su participación en las próximas elecciones. Así lo reitero. Desde los tiempos en los que gobernaba Hugo Chávez, la MUT es la mayor coalición que ha conformado la oposición al gobierno dictatorial de Nicolás y reunió a los partidos tradicionales como el Socialdemócrata, Acción Democrática, Primero Justicia, en el que milita el excandidato presidencial Enrique Capriles, así como Voluntad Popular del opositor Leopoldo López, y en el que militó durante casi toda su carrera Juan Guaidó. También la integraron otros más pequeños como La Causa R y Bandera Roja. Pregunta a pesar de anunciar la habilitación de la MUD, Calzadilla no dio a conocer quiénes son las autoridades que tendrían control de dicha tarjeta, ya que varios dirigentes opositores se encuentran inhabilitados por la represión chavista. Luego de la presión internacional por elecciones libres y transparentes, el represor Nicolás se comprometió a eliminar la figura de los protectores. Nombre con el que se conocen algunas autoridades paralelas a los gobernadores y que han sido designadas por el mandatario tras las próximas elecciones regionales y locales. Las elecciones regionales celebradas en 2017, donde Nicolás no fuera protector para varios estados donde había ganado la oposición una figura paralela a la del gobernador ex gobernador de Miranda en 2012 había denunciado este tipo de nombramientos cuando Nicolás creó la corporación Miranda, un ente con funciones propias de la administración pública de la región y a cuyo frente puso en ese entonces al canciller Elías Jawa, derrotado en ese estado en diciembre de ese año. Nicolás en su momento justificó la creación de ese organismo en la ausencia de capriles y el abandono en que, según afirmadas se encontraba el Estado por la actividad política del líder opositor. Ahora, siendo caso omiso y a las payasadas que hizo en el pasado cuando prometió y a última hora cambió las reglas del juego, Nicolás mostró este lunes sus deseos de que todos los partidos políticos del país le dieran el derecho a sus militantes a postular candidatos y candidatas para el proceso de las mega elecciones del 21 de noviembre. Tenemos que ser claros, antes de aplaudir la decisión de Nicolás, hay que sentarnos a mirar con seriedad hasta dónde realmente es cierto, porque no puede iniciarse un proyecto de elecciones con partidos que estaban inhabilitados y que ahora como por arte y magia salen con directivas chavistas, o sea, de la misma olla podrida de ellos. Se puede aceptar que regresen siempre y cuando sea con sus directivas reales, los que alguna vez iniciaron con el partido, porque de no ser así va a ser lo mismo que en los pasados comicios. Distintas voces de la oposición se han mostrado partidarias a participar y en estos comicios regionales. Sin embargo, el líder opositor Juan Guaidó, dijo en junio que no son la solución al conflicto, que considera que se vive en Venezuela y demandó garantías electorales para la contienda. Se deja claro que se puede hablar de elecciones libres cuando por un lado está el PCV de Nicolás contra ocho partidos opositores, también de Nicolás, ya que las directivas también las colocó él mismo. Volveríamos a lo mismo a las mismas elecciones de la vez pasada antes de llegar a la fecha de los comicios. Ya se sabe que el único ganador una vez más va a ser Nicolás. Y bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. Como siempre es un gusto poder compartirlas. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que sigamos haciendo parte del canal. Con gusto y hasta una próxima oportunidad. Chau, chao.